2022 está siendo un año súper convulso, con eventos que marcarían nuestra historia para siempre uh, se está dando una pequeña peleilla en Rusia y Ucrania eh, está siendo el año del vidrio y ha llegado a Mallorca la primera camarera robot, conocida como Bella Justo este año, Rosalía, en este momento, está lanzando Motomami. Como grabamos antes de eso, seguramente, perdonad si nos hemos equivocado. Estamos de vuelta, chicos. Esto es música no, o sea, sigue siendo lo que era el programa 0% de música y que hablamos de música. Sí, sí. Y el primer, eh, y uno de los primeros eh, programas de música ¿Sí? negacionista. Sí. negacionista de música. Ay, Yo no lo habría definido mejor. No, no. Y vamos a dar otra pero, o definición, pero la vamos a guardar para otro programa. De acuerdo. Que está muy bonita. Así que chicos, eh, bienvenidos otra semana más. Hemos vuelto de vacaciones. Mi querido Germán. ¿Eh? Mi, ¿Qué pasa? Mi, mi amor eterno Xavi. Sí. ¿Cómo vais? Moviendo Está, cámaras. Estamos solos. guala, guala. espera. Un momento. Claro, es que ahora estamos… La gente sí. quizás no lo sabe, pero estamos inaugurando sí. el volar… Sin paracaídas, sí, me llamo sí. yo, que es el, el ir sin freno. El ir sin freno. Sí. Un, un wow. beso a Marito allí donde un esté. Un beso a Marito. Esperemos que esté descansando bien. Bueno, es que ha sonado como si estuviese muerto. Vaya. Sí, allá donde estés, Marito. <risa> no lo pretendía, pero Marito está bien. Imaginamos eh, cuando salga este episodio. Bueno, a lo mejor Marito nos puede escribir eh, cagándose en nosotros a nuestras redes sociales. ¿Qué eso. O, ¿Cuáles serían? Hombre, serían en Facebook, que él con la edad que tiene, seguro que lo utiliza, que nos puede encontrar por música no. Uh -huh. Y luego, ya, si somos más de la chavalada de la gente súper jovencísima, uh -huh. pues nos vamos TikTok? a Instagram. No, TikTok ah, no. No, pasamos no a. <risa> no, negacionismo también en TikTok. Eh, Instagram, música, no y no. O sea, no, no, que uh -huh. es que esto confunde. Solo Tóxica, dos nos. Dos noes, no. No, no. Uh -huh. vale. No, no. Sería dos noses, ¿no? Sí. <risa> Yo esto ya lo dije, que dos nos son un sí. <risa> es un no que se niega. Entonces es música así. Bueno, pero son... Ya, pero chicos, a ver. Jolín, que por fin hablamos de alguien súper guay. Eso. Uh -huh. ¿Eh? Rosalía. Vamos a hablar un poco de ella. La, la maestra. Sí. La maestra que con sus le ha puesto el nombre mm. al disco a la, de la empresa de su madre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y, y yo Esto, me pregunto ¿y por, moto, moto mami, es que ya. La, o sea, la abuela de Rosolía iba, iba en moto. <risa> en moto. Porque ahora, claro, si la empresa es de la madre y moto. Mami. Posiblemente iba en aquellos años locos en Ibiza. ¿Sí? En, los que, <risa> en los que la sí. gente iba con corceles blancos. Pues ella iba a moto. Que ¿Es que una empresa de alquiler de motos? Eh, eh, ¿Es eso? De motos y motores. Porque pues Motomami, <risa> el nombre da... da para reggaetón. A mí me bueno, da, da para trap. Creo que moto Xavi, Xavi sabe a qué se dedica esa empresa. Creo que es una empresa de representación de artistas. Sí. Lo cual lo convertiría en el peor naming de la historia, ¿eh? Ajá. Ah, bueno, como sí. com, como dato <risa> importante, porque ¿Sí? eh, esto de Strawberry 2 salía, parece que también viene de familia con de familia emprendedora, porque los salías de San Esteban de Serduviras, donde también está la fábrica de chupachups. Ojo ¿No? con este dato. Ojo, eh. Ojo. Ojo con este dato. Ojo con... La… Está ahí la... Está ahí. Ya tenemos dos cosas internacionales. Ya tenemos Chupa Chupa Chups y, Chupa y eh, Motomami. Pero bueno, Chupachups ya no es española, eh. Oye, No, y no, no, Caris, no. Y, no, y no, hay, no hay un. La cara una, de Cha algo, la cara, Juan. Acabo, las caras. acabo de No hay <risa> vale, como algo relacionado con Motomami, el Grande Fauto. Sí. Hay algo, ¿no? A, ¿a, una, ¿a una estación de que, radio que hicieron. Claro. ¿No? Sí. No sé ni de lo que estáis hablando. Pues Juan, en el Grande Fauto. De toda la vida. Cuando vas. Sí. O sea, a ver si hay algo que se conoce, Yo, es, el Grand eso es un videojuego, seguramente, un sí. ¿verdad? Yo solo he jugado a Barbie Aventuras a caballo. Fantástico. Y todo lo que salga de ahí. ¿No? Existe. no, existe. Así ha salido. ¿Vale? El, Así está. ¿Cuántas emisoras de radio tenía Barbie Aventuras a caballo? Eso. Eso es ninguna, ¿Había ninguna. alguna de hip hop? Ninguna. Bueno, si se podían poner brillantes, seguro que tendría seguro, alguna. Seguro que sí. Sí. sí. Sí. Pero wow. bueno. ¿Y qué más? ¿Algo, algo más de contar de, de esta muchacha? De, de, de, de bueno, que álbum. está con Rau Alejandro. Rau. Rau, que, que es. Raúl. ¿qué, ¿Qué nombre es ese? Raúl Alejandro. Raúl. Sí. Es posible que se llama Raúl Alejandro, pero para pero hacerse, hacerse el guay. El, el internacional le sí. ha puesto una. ¿W? Yo qué sé. Sí, si, me, si quieres hacer internacional tu nombre tienes que cambiar una vocal. O un, no, más que una vocal, una consonante. Por ejemplo, yo soy Germán, pero si quiero ser internacional tengo que ser Herman. <risa> <risa> la pongo con H. Mm -hmm. No sí. tiene nada que ver con algo que acaba de pasar en un grupo, ¿no? Sí. Sí. <risa> <risa> Ay, ¡Qué ya. tonto soy! Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? Bueno, más? o sea, yo hoy me había animado uh -huh. porque este nuevo año no lo vamos a tomar como una nueva temporada, uh -huh. pero yo me he decidido aportar algo a este programa. Porque vale. hasta ahora no aportaba absolutamente nada. A ver, a ver, a, ver a ver… Soy, a ver, la, soy pues la… Aportabas directora. Soy la superdirectora. Críticas, Críticas, puntos hostia, de vista… Redes de sociales… De vista. Sí, uh -huh. sí, bueno, redes sociales… <ríe> la, la, creación, <ríe> la, la creación, porque… La creación. Estaba en fase de negación. Y, y, y al ah. séptimo día descansaste como… Sí. Estos señores, bueno, que me Jesús dejéis Dios. hacer lo que yo quería hacer. Uh -huh. Vale, entonces he pensado que quiero jugar, porque a mí me encantaba en los programas estos de la tele, de que tatareaban las niñas pequeñas. ¿Furor? Utilizaba. ¿Era furor? No lo sé. De repente salía una niña pequeña que vete tú a saber de dónde la sacaban. Ah, ni idea. ¿No? No. No, Germán, ¿no? Bueno, es que voy a cantar. Y quiero cantar algo de Rosalía. Venga. Del último disco. dame Dámelo, nena. Sí. Dámelo, un dámelo por favor, moto un mami. A la izquierda que te pueda ver la cámara, que pueda captar la cámara a este momento, ¿de acuerdo? Sí. Tendrás que bajar la música de fondo, porque Sí, porque, quiero... me, porque me está… me desconcentra. ¿Vale? Y con esto vamos a dar paso a vuestras secciones. ¿Vale? voy Empiezo, ¿eh? De acuerdo. Me avisas cuando acabas, ¿vale? Vale. Voy a ello. Tenéis que adivinar al menos qué canción es. De acuerdo. Solo, han, sali solo ¿Sí? han salido ¿Sí? dos. Va a ser fácil esto. Venga. Vale. Me transformo, me transformo, no, no, me transformo. Chaval, raya cocaína me transformo me transformo chas, chas, chas. Yo no, la de, yo no yo, <risa> ¿Dos, tres? Vale, yo pon la música de fondo, para, que, para tapar un poco esto. No, ¿no adivináis cuál es? No, no lo sé, porque no la he escuchado ninguna. Es la primera vez que estoy escuchando la canción de Rosalía. <risa> ¿Al que te y a, gusta? Y, quiero… O sea, sale sí. rayo cocaína y bocadillo de chorizo. ¿Eso está en la canción? No, eh, a lo mejor no he improvisado, porque creo que le faltaban… O sea, es una in, reinterpretación uh -huh. de lo que ya… Ha sacado Rosalía Ajá. ¿Vale? Como hacen los artistas de ahora Porque no reinterpretan Vale. Y yo quiero que se me conozca por Alicia la Reinterpretadora. La Reinterpretadora. Vas por buen ¿Sí? camino, yo Sí, no verdad. Me sí, puedo sí. internacionalizar el nombre también, si quieres. Eh, sí, yo creo que puede ser. Mira, bueno. si tu nombre es. Eh, que lo tengo bueno, por aquí. Yo votaría para Alicia. <risa> <el nombre, risa> yo creo que es un tema que todavía no ha salido y es bocadillo de chorizo. <risa> me transformo. Sí, bocadillo de chorizo, me transformo. Eso, yo lo, lo voto. A sí. Aligua. Aligua. Aligua. Ostras, me ¿Eh? encanta. Aligua, pues ya está. ¿Sí? Chicos, bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de lo que hace Rosalía, que es lo desconocido. Lo que no conocemos nosotros. Exactamente. fantástico. Bueno, bueno, bueno, bueno, muchachos. O sea, cancionaza. Ha salido, ¿eh? De, de esa buena librería gratuita. Sí, esto, esto no se paga, ¿eh? No. Esto, esto está ahí, esto Free Esto no pa, se paga. Free pa ti. Y nadie free, lo está aprovechando. Free ti, <risa> com. No le vamos a hacer publicidad, ¿No? pero, pero hay dos palabras que no eran de la web. Free para Music Archive, adivinad cuáles son. Joder. <risa> eh, yo os traigo. Eh, tal vez sección nueva, no lo sé. Tal ¿Qué? Vez. ¿Qué? Sí. ¿Las es, en algo nuevo, es algo nuevo. ¿Qué? Va, wow. vamos, a hablar, vamos a hablar de desconocidos. Uh -huh. de desconocidos o... Yo me gustaría llamarles... si sí son conocidos, uh -huh. pero son... Vamos a jugar a un juego. Vale. ¿Vale? Vale. Es un vale. juego de adivinar. Un juego de adivinar, de Es acuerdo. un juego de adivinar. Yo voy a transformarme en personajes secundarios de películas vosotros no sabéis quiénes son. Vale. Son desconocidos para vosotros. Uh -huh. Ahí ahí es donde cojo los desconocidos. Ah. ah. Y tal vez, Está bien pensado eso. Yo siempre ahí cogiendo, ¿sabes? Cogiendo sí. por los pelos, uh -huh. siempre en la actualidad. Sí. Siempre en la actualidad. Y lo que es, eh, he traído varios secundarios, llamé, llamémoslos secundarios uh -huh. de películas conocidas. Vale. Y yo eh, ellos os contarán las historias, lo que les pasa, sí porque les pasan cosas en la película, y a los protagonistas, porque les toca, y vosotros vais a tener que adivinar qué película es y quién es ese personaje. Ola. ¿Queda claro? Eh, vale, o sea, tenemos que, que descubrir al desconocido. Al desco sí. Tenéis que descubrir al desconocido. Conoce al desconocido. Al desconocido secundario de la película. Des Desconoce al a la desconociación del desconocido. Vale, sí. creo que lo he pillado. O sea, se viene concurso. Se viene, se concurso. viene concurso. Ostras. Y tengo eh, una dote, cinco. Vale. Yo, de cuando tengamos tiempo Vale. Minutos, vale. ¿no? vale. No quiero alargarme. Eh, ¿Estás preparados? Sí. Este, este... Pues adelante con el el primer secundario Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Buenas. Soy. Hola. Pues nada vengo a hablar de mi chiquillo. ¿Hoy? mi chiquillo. No está. no está bien. <risa> bueno, sí está bien. Se me ha ido a la universidad. hace, hace relativamente poco se fue a la, ¿Sí? A la universidad, sí. Sí, y me ha dejado sola en casa. <risa> sola en casa. Pero yo estoy bien, estoy bien. Tengo problemas en casa porque creo que la casa está… ¿Pasa algo raro en la casa? Sí. Yo en su cuarto lo he dejado como está. Vale. No lo he tocado. ¿Qué nota? ¿Eh? ¿Qué nota? No sé, yo no toco… Oigo voces en la casa, en su cuarto. Oigo voces. Yo, yo estoy a lo mejor haciendo la casa… Y de repente, pues, no te ruido en su cuarto. Vale. Vale. Y cuando entro, está todo normal. Como si nada. Como si nada. Pero yo, yo oigo cosas, planes. ¿Planes? Sí, como, oh, vamos a hacer, ¿sabes? Yo, vamos a, vamos, tenemos que ir a rescatarlo. Que no lo hemos dejado en la pizzería. Eso es una cosa que yo me quedé escuchando detrás de la puerta. Sí. Y cuando entré. Hice un poco así, de, eh. Y está, estaba todo normal. ¿Y no será que usted estaba traumatizada? Por no, honor, no, no, algo? no, no, no, no, yo Es que es muy raro. Mi chiquillo no... no. Por ejemplo, mi chiquillo se pone a ¿Sí? cuando era pequeño se ponía a jugar a la habitación y lo dejaba todo perdido, todo por medio. Y yo entraba a recoger y estaba ya todo recogido. ¿Ah? Todos los juguetes en su sitio, todo colocado. <risa> ¿Entiendes creo que.? Sí, sí. Sí, de repente yo qué sé. Me... Yo... ¿Qué se ha ido a estudiar su hijo? No lo sé, no sé. No sé que <risa> no, no le he querido preguntar. Ingeniería espacial. Es que. <risa> yo creo que ingeniería espacial. <risa> Porque le compramos un juguete cuando era pequeño así de, del espacio y lo ¿Sí? flipó el niño. Vale. Lo flipó el niño. En su cumpleaños lo flipó. Y, y se lo dejó olvidado en una gasolinera. Y luego tuvimos no será... que ir a buscarlo. Y, fu y fuimos a buscarlo. Un momento. Y luego estaba en casa. Señora. ¿No será usted la señora Kunklin? ¿Cómo, quién es la señora Kunkling? ¿La, la madre de Macaulay Kunklin? No. ¿No? No, se está? no, no, mi hijo no se llama Macaulay. <risa> <risa> mi hijo no se, Mi niño no se llama… Mira que tiene todos los nombres grabados en, en los juguetes. Yo tengo, sí. yo, te, yo tengo otra propuesta, ¿puedo? ¿Puedo? Sí. Tengo tengo, oh, tengo… tengo una sonido… Mi Oye, niño, os... niño, vamos. Pido, pido paso. paso a ver, ¿quién es, es la madre de Andy. ¿Sí? ¡Bue! ¡Claro, soy la madre de Andy! ¿Qué Andy? ¿Andy? El de solo en casa. No, el de, to el de, el el de Toy Story. Ah, ¡Oh! ¡Ostras! <risa> es verdad. Es que a mí me… Claro, has dicho solo en casa… Yo, yo salí a trabajar y el niño… <risa> el niño montaba unas cosas, una juerga… Y luego, claro, me dejaba todo per... el niño… Uy, el vecino, qué malo era. El mal, el chico, Tenía una rabia el sí, sí. vecino. Ah, bueno. Que cogía los muñecos y los ponía… De... Oh, oh, oh, oh. <risa> es que siempre… Y los juguetes siempre por medio. <risa> y cuando yo voy a recoger… Eh, ay, ya ay, estaban recogidos. En... Ahora entiendo todo. Eh, pues Se, yo, no no entiendo. yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Te oigo voces en casa. O sea, que lo del duende que te recoge tu casa no, no son tus padres… Ay. En mi casa Realmente hay. En mi casa, hay hay de verdad. Sí. Bueno, pues bueno, nada, no, me voy. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Hemos perdido cinco minutos con esto. <risa> ¿Puede venir Germán un segundo? Sí, sí, ahora. Venga usted. Germán, vuelve. Sí. Ya estoy aquí, ya estoy. Aquí. Muy, bien. Sí. muy bien. ¿Cuántos dices que tenías? Cinco, pero voy a dejar. Venga. Eh. Venga, este lo tengo que acertar. Pongo uno fácil. Venga. <risa> Venga. Cambiamos. Visto Cambiamos. Musical? Venga. Tan dinámica de librería, sí, eh, qué pasa. Hola, hola, qué tal, ¿Qué, qué tal. Buenas, aquí ando, aquí ando. Bueno, sí, ando, <risa> ando, sí, ando. Vamos, que sí, ando, <risa> no para de andar. ¿Me gusta mi chaleco? <risa> sí, es precioso, es ¿eh? Me encanta mi chaleco. Siempre lo llevo, sí, siempre llevo chaleco. Allá donde voy, yo y mi coleguilla siempre llevamos chaleco. Sí. qué coleguilla, mi colega el de toda la vida, hemos, hemos vivido juntos aventuras, sí, Uf, aventuras. Aventurazas. Muchas aventuras. Yo, la, la, la aventura más gorda que hemos vivido sí, fue gracias a mí. ¿Cuál? Fue la que vivimos. ¿Come, Yo, ¿Usted come bombones? Bombones, No, no me gusta. No. Me gusta más las frutas, fíjese. Fruta. Tengo un poco la mano larga. Me gusta el, yo a veces en el mercado cuando vamos al mercado. Sí. Se lía parda. Sí. Se lía pardísima. Es que yo no. En es que no. El mercado. A veces nos da por cantar en el mercado. Cantar. Sí, sí. Roba, robamos y cantamos. ¡Ah! ¡Ah! Y, y, y yo y él está ahora con quien está gracias a mí. Yo porque ¿cómo? yo le robé. Ah, no le voy a decir el nombre porque me caga fatal esa persona. Sí. Pero yo le robé. La novia. Es que no, ah. la novia no. Ah. Es, que nos, es que nos encargaron un trabajito, ¿sabes? Ah. Tuvimos que hacerlo así de extranjis, sin decir a nadie. Y al principio parecía un señor amable, una persona vieja, sencilla, amable. Y luego no, no era. Era otra persona malvada. Uf, un, un consejero. Buah. Malito, vaya consejos que tenía que dar ese consejero. Sí. Sí, malísimos todos. Porque Él era malo, es <risa> malísimo. Xavi. No, no tengo ¿Qué opinas? <risa> A ver, yo tengo para hacer una pregunta. Claro, haga no, ¿Se claro. podría decir de usted que es un señor de bandera? ¿De bandera? <risa> <risa> mm, no ve usted no. por dónde voy. No. Pues no tengo ni idea. Eh, creo eh. que el señor no es lo que más me, me, me, me. ¿A usted le gusta cortar el césped? Que va nunca, nunca corta el césped. Allá donde vamos, si acaso riego… Me, eh, regar, me gusta el agua, pero hay poca. Allá donde vivo hay poca. Regar el agua. Sí. sí, bueno, regar. Es que ¿sabe qué pasa? Mira, es que… <risa> es que el, el, el trabajito este que nos encargaron, que había ¿Sí? que buscar un objeto… Uh -huh. Encargaron un objeto que… Era ¡Ah! de, de, de, de, de... Eh, Usted habla de… De Sam. Sam. ¿Es usted Sam? Que va, yo no soy Sam. No. No, no, no, no, Mira ¿Qué? mi chaleco, pero mira mi chalequillo. <risa> es que yo. Que solo, lle solo llevo chaleco encima. Esto es del señor que solo... de los Anillos. Que no, que yo llevo chaleco. ¿Qué que... chaleco? Xavi, ayúdame. Eh, mira, a, mira a, a, absolutamente <risa> perdido. Si camináis todo el rato y una no forest no. me no. queda el señor de los mira, Anillos. Mira, nosotros nos llevaron a mitad del desierto y me dijeron, aquí tenéis que buscar este. Porque era como, mi casa le hace falta luz. No tenéis que conseguir esto. Ah, ¿en Moisés. Qué va! <risa> Buen colega, cercano. Hemos oído hablar de él porque nos pilla cerca. Nos Estoy viviendo un muy Y nos dijeron: Mira, tenéis que entrar en esta cueva. La, a, la cueva guapísima. Vale, vale, vale. Ah, vale guapísima vale. la cueva. Aliva, ¡Vale, los 40 ladrones. No, no, ¿Qué dices? No, no, loco <ríe> Pero casi. Pero casi. Pero casi. Pero había de cosas, había de mierda no sé, ahí dentro y que, cosas guapas. Sí. sí. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Sabis, a, ver, a, ver a ver, a ver, eh, Es que yo tengo manos… Le estoy diciendo que tengo es, las manos sí, largas y, y el mercado. mercado… Y se puede utilizar usted su nombre como para asustar a los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Diciendo ¡Apú! Claro. <ríe> <Entonces, ríe> dos dos de dos yo creo que ya me puedo retirar con eso sí ¿eh? o sea ya está sí. espero que Xavi traiga otro eso Abu Abu Abu bueno sí. pues Abu eh, muchísimas gracias por venir desde no. tan lejos pa. y ahora se vuelve caminando supongo no hombre no en alfombra si ¿sí le parece <risa> pues muchísimas gracias no, Abu a usted a usted sí. siembra a usted y dígale a Germán que vuelva vale <risa> cuando en la música Wow, qué bueno, ¿no? Esta sí. gente que ha venido. Sí, sí. O sea, Esta y... gente que ha venido de otro siglo. De otro, <risa> de otro, siglo, de otro siglo y han conseguido venir caminando. Ficción, caminando. O sea, al loro. Ah, ¿eh? creía que te referías a la música. Ah, vale. <risa> vale, yo he venido a hablar de lo desconocido. Cuéntame. ¿Vale? Lo venga, desconocido. Cuéntame. Seguro que tú eh, das más en el tema que yo. <risa> a ver, <risa> yo siempre, no, no lo sé. <risa> yo siempre, como música, ¿no? Tocando la tangencial. ¿Sabes? T sí. Tangencial. No tangencial, no. tangencial sí, así, sí, sí, sí. Vas a lo tangencial, de lo tangencial. Con lo cual te conviertes en paralelo eh, oh, Pero como los paralelos uh, no se tocan Sigue siendo sin entrar en la música Lo desconocido uh, ¡Oh! Lo desconocido Lo desconocido es en francés Un je ne sais quoi Incluso podríamos llamarle el más allá ¿Cómo Si, no, fu si no fuera porque no se sabe Si es más allá porque es Lo desconocido ¿Habéis entendido el concepto? Sí, lo he entendido. Sí. Vale, sí. Fantástico, vale o sea, no es una sorpresa porque lo, los mapas, no sé si sabéis esto, es un dato un dato muy tonto que los mapas antiguos, en las zonas desconocidas, escribían aquí hay dragones para indicar que podía ser peligroso. Que si dices, vas a indicar que a lo mejor es peligroso, no pongas que acá hay dragones, pon algo que sea mitad y mitad. O sea, por ejemplo, aquí hay polen, que hay gente que es alérgica y gente que no. Pero si no, es no la gente idea. entraría, entiendo lo de los dragones. Uh -huh. Claro, pero... No se sabe si es peligroso. Yo habría optado por una eh, solución más ecuánime. ¿Vale? Porque anteriormente todo lo desconocido era malo y había alguien que era experto en el tema, que es HP Lovecraft, por ejemplo. Ajá. Un experto en lo desconocido. ¿Por qué? ¿Porque hablaba de dioses primigenios y tal? No. Porque era racista. Y era un señor que le tenía miedo a lo desconocido. Odiado. Práximamente, lo desconocido para él era algo que estuviera más de mil kilómetros. ¿Cómo ha cambiado eso eso ahora? Ha cambiado. Ha cambiado. Eso, ya no, ya no es desconocido alguien que está a mil kilómetros, lo sentimos casi como nuestro. Sí, pues, es que ya hay pocas cosas desconocidas con el internet. Sí, efectivamente. ¿Y con las ¿Y los redes? aviones. Efectivamente. Y hablando de cosas desconocidas, <risa> os voy a hablar de que yo también he dado un juego. <risa> ¡Sí, juguemos! ¿Vale? Vengo a demostraros que lo que creéis conocido en realidad es más extraño para vosotros. Porque ahora creías, claro, lo que tenemos aquí cerca, lejos, está cerca en realidad y lo conocemos. Y veis, a te que no. Buah, ¿Vale? Porque yo… ya. Sí, porque... Dame, ya dame, vale. dame tu vale. droga, dame vale. tu vale. droga. Quiero tu droga, Ina. Vale, a ver, yo, Germán, me consta que eres amante de los japonés. Sí. Más o menos, ¿no? Tienes una serie de tatuajes que así lo certifican un poco. Y Alicia, me consta que te apasiona Roma. Y eso ¿Sí? creo que es porque no has visto la peli Ardoma con amor Vale Esto es todo lo que tengo que decir uh -huh. eh, Os voy a poner a prueba con una serie de términos, ¿vale? Empezaremos por aquí Para nuestros vecinos Y voy a deciros unos términos en los idiomas de los sitios que os gustan Empezaremos por doma Luego iremos a, a Japón Y luego sí. iremos a donde sea y me, te, y me tendréis que adivinar Qué significa ese término lingüístico en realidad. Vale, vale. vale, ¿eh? vale. Yo puedo jugar también a lo japonés. Ah, claro, por eh, supuesto. Yo a lo romano. <risa> o sea que ahora os voy a poner una música de concurso. Vale. Gra sí. Gracias porque me estaba matando el término. Sí. Fuck. La música de concurso que he encontrado gratis. <risa> Un señor soplando por una botella. Me encanta. encantado. Oh. Muy bien. Empezamos con el primer término que es Atacabotoni. En italiano. ¿Qué es un ataca Tengo cuatro posibilidades para vosotros. Vale. Vale, un ataca es un sastre especializado en gabardinas. Sí. Alguien que te cuenta historias interminables sobre temas aburridos. Uh -huh. El que siempre coge la primera porción de un plato compartido. Buah. O alguien que se va a ligar sin tener ni idea de si lleva un preservativo en la cartera. Uh Pensad que es italiano. ¿Es una pista? No. <risa> yo sería, eh, yo diría, la primera persona que coge un, uh -huh. un trozo, una porción de pizza eh, a Tagawo y... ¿Sí? ¿Alicia? Yo, yo como a veces son como muy románticos a la hora de, uh -huh. de, de montar según qué expresiones, yo voto por la de, la de ir a ligar. ¿La de ir a ligar y no llegar preservativos? Sí. Pues lo... Oh, oh Cero, cero. Es alguien que te cuenta historias interminables sobre temas aburridos. ¿Ves? Como así. Oh, Ay, son así. Son así. Germán, oh, wow. tú que eres amante de lo japonés. Venga, vamos. Vamos a ver si es conocido para ti o desconocido la palabra ma. ¿Qué, qué, qué es ma? A. Estar a tres pasos de Kai. B. La conciencia del espacio vacío. C. Un té con pelos de animal. O de el eco que hace la cabeza del que lleva menos puntos en este mismo concurso, cuando se da un golpe. Que ahora mismo son los dos. ¿Y cuál es el...? Eh... A ver, repite. Estar a tres pasos de Kai, la conciencia del espacio vacío, un té con pelos de animal o la de broma, que no ha funcionado bueno, demasiado. como yo no sé de qué va esto, yo digo la del té con pelos. Té con pelos. <risa> yo digo la conciencia del espacio vacío, que son muy de esas cosas. Pues vamos a decir que Germán está enhorabuena. Jolín, tío, ya basta, ¿no? Porque Germán, lo desconocido es para ti conocido ahora mismo. Germán, sí. Germán, ¿cuánto tiempo llevamos? <risa> <risa> que tengo un... Va, vamos mismo. bien, vamos bien. ¿Cuánto llevamos? No te lo voy a decir. Vale, porque ya tendríamos que ir acabando el programa, me consta. No me hagas Mainsplainings. De acuerdo. Main GURFA <risa> en árabe. Ya, es, es, es desconocido para vosotros. ¿El qué? GURFA. ¿GURFA? Gurfa. Sí. A, la cantidad de agua que cabe en una mano. Vale. B, el esfuerzo que se necesita para recoger las naranjas de un árbol. Uh -huh. C, la incertidumbre porque crees que se acaba un producto con recipiente opaco, como un desodorante. O D, el tiempo que tardan en darte un navajoso en el PP. Uy, <risa> es pero que más de bromas Le <risa> han, sí. han dado una gurfa, le han dado una gurfa. No le han dado una gurfa, es el tiempo. Como, ¿ha llegado casado? Una gurfa. Una gurfa. Una gurfa tardado. <risa> yo, yo me la juego y digo la de las naranjas. Lo de las naranjas. Yo, las descripciones me han eso ha dado todo muy loco. Yo me quedo con la del desodorante. La del desodorante. Pues he de decir que es la cantidad de agua que cabe en una mano. Venga ya, oh, hombre, okay. por favor. Okay. Alicio, ¿A, no a qué tratando? tongo? ¿Mm -hmm? Me estáis haciendo. Mm, gas uh -huh. purpurina splaying. Eh, eso mismo. Es que no ya que el concurso ahí. tenía más, pero ya lo haremos el siguiente día. Bueno, ha sido divertidísimo. Una semana más... Hemos hablado de lo desconocido. De lo a desconocido. Tope. Hemos puesto en alza las librerías gratuitas de música. Uh -huh. Otra semana más. Esto ha sido un despropósito. Sé ¿Sí es que no podemos pedirle más. No, han ¿No? venido gente de muy lejos. Uh -huh. y, y... y Germán ha vuelto. Sí, ha vuelto. Sí, Entonces, sí. como primer programa de este 2022, yo Fantástico. esto me doy por yo satisfecho. Yo me quedo satisfecho. Yo también. Pues lo podemos dejar aquí. Así que, una semana más. Un besito.